Santa Mónica Estudio, a ver la introducción. Ahí está, sentadito tranquilito, gente. Sentadito tranquilito. Ahí está el colega, o sea, va a empezar justo ahí, como el tráiler. Vale, bienvenido, gente, al primer capítulo, el comienzo del Ragnarok. Eh, simplemente, esta pequeña introducción para decir que... Todos los capítulos que voy a ir subiendo diariamente tendrán un título y una miniatura que no harán spoiler, ¿vale, gente? Eh, creo que eso es lo mejor. Además, no habrá comentarios. Eh, o sea, no se podrá poner comentarios en esos vídeos para eso, para evitar spoilers. Y creo que podréis disfrutar mucho de la experiencia de God of War Ragnarok. De este, mi punto de vista, como yo lo voy a jugar. Cómo vamos a escuchar los diálogos, entenderlo, vamos a fijarnos en todos los detalles y demás, ¿vale? Realizar misiones secundarias, todo. Así que, dicho esto, vamos a ello. Que comience el Ragnarok, no sin antes ver los ajustes clásicos, ¿vale? Y esto me lo pongo como la X y el esquivar como el círculo. Y ya estaría. Ahora sí, gente. Ahora sí, aquí están los controles. Accesibilidad. Han puesto muchas cosas de accesibilidad y demás. No me termina de convencer el, el HD, pero bueno. Eh, pff, los, oh, las opciones han sido una maldita locura. Vale. ¿Dónde lo dejamos en el anterior juego? En el anterior juego... Eh, Recordad que fuimos a, por la, o sea, a llevar la ceniza de, de la mujer ¿no? a la montaña más alta que estaba en el reino de los gigantes, resulta que la mujer eh, de Kratos es una gigante, eh, el hijo es Atreus, que es Loki también, el, el que va a liderar, ¿no? por así decirlo, pues el asalto hacia eh, Ascar y demás, y es el que va bueno, a desembocar al final el Ragnarok, eh, con lo cual entiendo que en este juego pues, buscaremos a, de, a determinados líderes eh, para que se nos unan e ir pues, todos contra, eh, contra Odín y su ejército ¿no? eh, en Asgard. Así que eh, igual que el God of War 2 es lo que me imagino. no eh, Gigantes, o sea, titanes contra dioses, pues aquí gigantes, eh, eh, dioses, vanir y, y elfos y lo que sea contra pues, eh, toda la peña de, de Odín. Vale, eh, ¿qué más espero? Bueno, espero ver el presente, el pasado y el futuro, eh, yo creo que cuando fuimos a echar las cenizas de la mujer en Jotunheim, ese era el futuro, eh, de... creo que será el futuro, y si era el presente, pues entonces eh, creo que viajaremos al pasado, a, a ver otra vez Jotunheim en el pasado, pero yo creo que va a ser el Jotunheim del presente el que veremos, y que tendrá los dedos de un gigante, que es como debería estar. Pero bueno, ahí estoy yo un poco rayado. También decir que, bueno, eh, no quiero que Kratos muera, pero a la vez entiendo que muera. Eh, si es así, pues espero que sea una buena muerte y no sea como la de Joel, pero del The de Last of Us parte 2, que en ese juego sí pegaba esa muerte, pero en este creo que no... No pega un Kratos que lo reviente Thor así sin más. En plan, pues la vida dura, chico, No. Mm, tiene que ser algo más épico. Eh, también, eh, ¿qué más quiero? Me apunta aquí algunas cosas. Eh, quiero viajar al pasado. Eh, en plan, ir a Grecia. O recordar cosas de Grecia. Enfrentarme quizás a Atenea. ¿Os acordáis que en el God of War 2 dijo Atenea? Yo no quiero luchar contigo. Y al final no pudo luchar porque nos la cargamos. Eh... Eh, pero no luchó. Estaría muy guapo realizar un combate contra Atenea. Eh, volver a recordar a Zeus y, y demás, ¿no? Eso molaría. Eh, por supuesto, quiero controlar a Atreus. Quiero obtener más armas. No solo el martillo de, de Thor. Que estará guapo y tal. Pero al final, entre el martillo y el hacha, no sé, a ver cómo lo diferencian. Eh, pero una espada. La espada esta que vuela, ¿no? Del hermano de Freya de, de, de llamado. Eh, Freyr, ¿no? Creo que puede ser muy interesante para el niño, ya que es una espada mágica que, que eso, que vuela, que levita y, y creo que puede estar bastante guapa. Lo dicho, quiero mmm, manejar al chaval, que creo que ese al final es el protagonista, ¿no? Es lo que nos dieron a entender en el anterior juego. También eh, quiero ver, obviamente, las habilidades del chaval, de Atreus, la ira espartana, cómo la ha perfeccionado o no, porque a lo mejor no se ha enfadado y también... Eh, bueno, pues cómo puede controlar ahora a los animales. Recordad que en el anterior juego llegó a controlar o a llamar eh, a, a la serpiente del mundo, ¿no? Que los ojos se le pusieron eh, blancos y tal, en plan en plan estilo Zeus, por así decirlo, ¿no? Así que prácticamente eso es más o menos lo que eh, lo que diría, ¿no? También obviamente me gustaría ver voces como, yo que sé, Sutur o el gigante de Hel, que es el, el águila ese... Que pueden ser buenos personajes para... Eh, o buenos líderes, ¿no? Y, y tal, como he dicho. Pero bueno, no me enrollo más. Eh, no me he tragado ningún spoiler. Miento, un spoiler me, me he tragado. Y tampoco me importa. Eh, porque es una consecuencia de lo que yo ya creía. Con lo cual, eh, no pasa nada. Y no vais a saber cuál es. Eh, resumen de God of War. Vamos a verlo. A ver cómo han hecho el resumen que esparciéramos sus cenizas en la cumbre más alta de todos los reinos. A los dioses de estos reinos no les gustan los forasteros. Hazme caso. Eres una diosa. Sí, antaño fui la líder de los Vanir, pero ya no. Solo una persona viva puede llevaros a donde... Vale, eh, no me interesa ver el, el resumen, la verdad. No me interesa porque lo tengo muy fresco. Así que vamos ya con la nueva partida. Vamos a ello. He colocado todos los controles, todo. Quiero God of War. Es para el, la próxima vez que lo juegue, quizás. De momento vamos a ponernos en Quiero Equilibrio. Es para los jugadores que quieren una aventura con el mismo énfasis en la historia y los combates. Brutalidad me llama bastante, pero vamos a... Aquí hay que buscar el equilibrio, gente. Es lo que diría Kratos, ¿no? Se le ve mayor a Kratos, ¿eh? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Es mi pregunta. Por supuesto, quiero que aparezca la mujer de Kratos. Eso también, ¿eh? Que me lo ha recordado esta bonita música. ¿Qué estará pensando, tío? O sea, está sintiendo, ¿no? El dolor de la pérdida. Pero han pasado ya dos años... Bueno, entiendo que a lo mejor es el tema de asimilar ¿no? Lo que es tu mujer Una giganta Que tú desconocías Estará pensando, estará rayadísimo con el tema del destino ¿no? Y ahí va, afilando las flechas de Atreus El cual Tendrá que llegar pronto Ahí viene, de cazar con referencia a Loki. Del universo de Marvel. Mira el chaval. ¿Hambre? Me encantaría que los subtítulos estuvieran más abajo. Ha cambiado la voz, ¿eh? Un poquito. El padre sigue igual. ¿Hambre? Punto suspensivo. Casa. Uy, que decir a decir a, a, ca a casa, las chicos. Preparé. Las prepararé, me, me imagino que se refiere a las lobas, ¿no?, que tiran del trineo. Es que el Kratos es muy suyo, es muy... quiero saber, claro, esto es tres años después, entiendo, porque Atreuya es mayor, no, no ha crecido en, en ¿sabes? Eh, en dos días, con lo cual, ya con esa información sabemos que, que esto es dos, tres años después. Qué guapa, son dos lobas, no me acuerdo cómo se llaman. En un principio creía que eran los lobos de, de Odín, incluso, pero no. ¿Son, son hembras? Y, y muy de luto, ¿no? No entiendo, la verdad. Es que igual que en el principio del juego, ¿no? Sube a la barca, chicos. Ojo, ojo, ojo. Literal, ojo. Ese ojo, las runas que ponen ahí en el ojo, pone Hati, que es el nombre del lobo este que persigue a la luna. Pone Hati en en runas. Se la ha escondido, ¿eh? Se la ha escondido Kratos no o no lo sabe o no quiere que Atreus lo tenga. Por las ideas que se le pueden ocurrir o lo que sea. Vale, pues tenemos la nueva barca, ¿no? Hostias. Vale, vale, vale, esto va solo, ¿no? Sobrevivir al Fimbulwitter Se ha iniciado La senda, pulsa R para mirar Alrededor, vale Acceder a los ajustes de la cámara No me interesa, gracias eh, creo que creo está que todo bien dormido algo. Quizá tenga apetito cuando lleguemos a casa ¡Ostras! No bastante enfermo, sí, pues igual que él Pero ayer estaba un poco mejor Aunque luego ya no pero si sigue Controlo contigo, yo, ¿eh? No me daré por vencido. Tan importante que coma. Eh. ¡Ojo! O sea, entonces estas lobas Espérate, estas lobas. ¿Has oído? Sí. Un águila. El sonido de un águila. Es ella, sí. Es ella. El Ahí está. está cerca. ¿El símbolo está cerca? No. prepárate. ¿Símbolo de protección o de qué? Ahí está. Con esa espada guapa y el colgante. Ah, toma por culo, amiga. Colgante ámbar, ¿no? Que tiene... Nos la hemos quitado rápido de encima, ¿eh? Pulsa L para esquivar... Nunca lo hace. Osta, pues. Atento. Nunca lo hace. Ojo. O sea, nos lleva persiguiendo entonces mucho tiempo, ¿no? vale fácil se controla bastante bien ahí está de nuevo tenía que haberle dado dale dale dale dale a tomar por culo hombre ya lo intento no tendrá las alas todavía ya ya lo veo ya lo veo más frenético ...que la anterior aventura... qué guapo, tú. Atreus. No Uy, escurriendo Yo, la vida, la vida... Eh, ...amigo, la vida. Me estoy escurriendo, dice. Un poco raro L1... ...L1 y cuadrado, ¿sabes? No, Freya, no somos enemigos. ¿no? Toma, Capón. ¿Qué dices? Que me baja la vida, que me mata, ¿eh? Me mata, tú, me mata. No me obligues a hacerlo. ¡Bueno! Uh, Yo le habría pegado una colleja, ¿eh? Mientras me iba. ¡Ojo! ¿Qué es eso? Eso ha sido de otra cosa, ¿no? ¿A qué se debe eso? Bueno, información importante. Aquí está, símbolo de protección. No me digas... Que la mujer está viva. Espérate, símbolo de protección. ¿Quién coño ha podido hacer el símbolo de protección? Atreus? Vale, vale, vale. Es Pequi y es Vana. Vale, el niño aprendido. Vale, por un momento digo, ostra, la madre está viva. No, no, no, no, no tiene sentido. La oportunidad. No quería que lo hicieses. Ojalá que pasara página. Me salvaste la vida. a su hijo. No se pasa página con algo así. Ya que no, Kratos. Joder. Bueno, eh, ojo, Fenrir. No Desde aquel Exacto. Día, ¿no? ¿Crees que va a mejorar algún día? ¿Y ahora por algún dónde? Día. Pero aún nos queda lo peor. El de Ragnarok. Fuertes. Vale. Aquí se supone que estamos protegidos, pero no entiendo cómo podemos estar protegidos ante Freya, ¿sabes? La diosa va a ir más... De más poderosas, ¿no? Con su magia y tal. Tengo ganas de ver a Fenrir, ¿eh? Déjamelas. A ver cuál es el tamaño. Qué guay. Seguimos teniendo lo del viaje entre reinos. Nuestra hacha. Las espadas no están. Pero imagino que no las llevará Kratos. Porque ya sabéis que Kratos se avergüenza de esas espadas. Las espadas de caos. Y, y guardadas están mejor. Guardadas están mejor si no es necesario, claro. Un ciervo para tantos lobos. Mmm, ahí que está desangrándolo. Bueno, no hay sangre. Ni idea. ¿Qué pasa? O Esa miradita hacia Treus en plan amaturar. Ay, no sé hablar. Ha maturado, ¿no? Vale, eh, qué guapo, tío, qué guapo y qué lástima que no, lo siento, gente, que no pueda ponerlo en 4K, tío, ya me gustaría, lo noto muchísimo visualmente en comparación a PC, esto es un truño en comparación al... A la anterior, a ver, un truño tampoco, ¿no? Pero la resolución hace mucho, sobre todo en una pantalla 4K. Aún así, eh, si tenéis una pantalla 1080, eh, Atreus, amigo, estás en. Ah, vale, no, que son los mismos lobos. Digo, espérate, Atreus, que tienen más lobos ahí. No, no, no, son los mismos, son los del trineo. Vale, no los he visto ir, si quería que sigan comiendo. Eh, este camino principal, no sé cuál es el camino principal. Kratos se iba para acá. Eh, me estoy poniendo nervosio. Ahí hay una cueva. No lo oigo. Y siempre dice hola. atreus Fenrir. ¿Estás... Fenrir. Vamos a ir por aquí, que era el como el camino principal, ¿no? Fenrir. ¡Ay, nuestra casa! Nuestra casa. Vale, vale, vale, vale. Vamos a ver... Bueno, el mapa me... A ver, el HD me parece horrible, ¿eh? O sea, ahora mismo me parece horrible. Podemos... Uy, esto es captura de juego, perdón. Eh... Otra vez captura de juego porque es inútil Y le da el mismo botón eh, Cargar, vale, estos son guardados Me gusta, si hay muchos guardados Me gusta, por favor que haya muchos Muchos guardados, vale Vamos a guardar ya, boom No apagues la consola, perfecto eh, me voy a poner un cronómetro, por cierto Porque no sé ni cuánto tiempo llevo grabando ¿tú? Eh, Cargar, ajustes, crédito Vale, de momento no tenemos nada del mapa O sea que, guay Bueno, vamos a ir por aquí, que era como el camino principal Es que, ¿ahí tenemos un lobo? Sí, sí, ahí Pues ese es Fenrir, ¿no? Imagino Fenrir está, está enfermito Ahí está, pobrecito Ha salido a su padre, ¿no? Bueno, su padre no de la mitología, claro. ¿Estás bien? Tiene los ojos ámbar. Te he echado de menos. ¿Y la comida? ¿Tienes hambre? Venga, chico. Tienes que comer. Come. ¿Es muy grande? Es muy grande, dice. <risa> Pronto le será chico, ¿sabes? Atreus sufre, ¿eh? buen chico. Ostras, espérate. Atreus, ya está llegando el momento. Tienes que estar preparado. ¿Para que muera? Los cojones. ¿Para qué? Aún come, quiere vivir. Se muere. Pero bueno, si está bien. Coño, pero si puedes seguir sobreviviendo, tú también te mueres, Kratos. Tú lo dijiste al final del, de, de la aventura anterior. Y muy valiente. Ya Kratos le quedaban cada vez menos fuerzas. Bueno, rápido y fuerte. De acuerdo. Yo estaré bien. Deja de aguantar. Tienes que irte sofna afra de su sofna. Getan. Ojo ¿eh? los ojos, tío. Adiós. O pues empezamos con la muerte de Fafnir. De Fenrir, que diga. Ostras. Y tras esto... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la muerte del lobo? O era un suspiro más... El momento... Entrena, ¿sabe? ¿Qué? Bueno, le vendrá bien, ¿eh? Le vendrá muy bien, sí. Todavía es de noche. La noche no detiene a los enemigos. ¿Por qué? ¿Para qué? Siempre estamos entrenando, siempre. Y nunca basta. No quiero esconderme más. No nos escondemos. Nos preparamos, ¿no? nos preparamos para luchar mm. y tú todavía no estás listo. Vamos. El tiempo Todavía. Se acaba. Las profecías dicen que después viene el Ragnarok. La guerra se acerca. Loki tendría que estar haciendo algo ahora. Eso piensa todo el mundo. Mi historia no se acaba escondido aquí. Debería estar fuera, intentando averiguar quién es Loki. No pienso permitir que te enfrentes a los dioses. Yo no quiero luchar con nadie. Solo quiero respuestas. ¿Y si esas respuestas llevan a una guerra con Asgard? Puede que madre quisiera eso. Tú no sabes lo que ella quería. Ni tú tampoco, bro. Y nunca lo sabré. De hecho, ella quería eso, seguramente. O sea, Atreus seguramente conoce más a la madre que el propio Kratos. Dentro de lo que cabe. Oye. ¿Te importa dejarnos un rato solos antes de enterrarlo? No, a entrenar, ¿te imaginas? Y le pega un bofeto. Pero sí, entrenar viene bien en esos momentos para sacar esa, esa ira. Y mantenerse un poco más sereno y tal, ¿no? Entiendo que Atreus habrá mejorado mucho su poder mágico de gigante, Rúnico, como sea, en <ríe> la cabeza. Reconocería esa expresión taciturna en cualquier sitio. ¿Quieres contarme lo que ha pasado? Ahí están las espadas. Ay, no, no, Fenrir, no. ¿Qué tal lo lleva el chico? No muy bien. Ahora va a enterrarlo. Ah. A ver, no muy bien. Como lo tiene que llevar. No, hostia, con la mano del tiro. No, De acuerdo, no. hermano. Buenas noches. Venga, a Mimir, ¿no? Hostia, cómo molaría que hubiese dicho a Mimir. <risa> Como hubiese molado, que hubiese dicho a Mimir, ¿sabes? Fijaos la, la hebilla del cinturón de la pancera, que es como la serpiente, ¿no? Está guay, no es. Porque abrocha, ¿no? Le rodea completamente la caderita. ¿Se viene sueño, gente? ¿Se viene pesadilla? Que que sueña Kratos, ¿no? La grande... ¡Ojo! Bueno, soñando con la madre, tú. O sea, con su mujer. Ojo, ¿eh? Ha cambiado el tiempo. Estamos en el... ¡Puf! Pasado, pasado, pero pasado hace 100 años, a lo mejor. Buen día, ¿eh? ¿Vienes conmigo? A ver cómo es, tengo curiosidad. Mírala. Perirroja. le hacía más cabezona, la verdad. Y un poquito más alta también. Hey. ¿Estás listo? La pregunta es. ¿Estás tú lista? Venga, va. Dale. Mira, mira, mira. Y mira, el gigante Yo te sigo. ¡Ojo! Ostras, se ve esto bastante guapo, ¿eh? Fíjate eh, el agua y demás Se Uf, Gráficamente este juego está bastante bien ¿eh? Estoy jugando en Play 4 Ni Play 4 Pro ni nada En Play 4 No está nada mal No sé cómo irá de FPS Pero yo lo veo bien O sea... Más de 28. ¿No me estás enseñando a mí? Dime lo que piensas. Seguimos a un depredador. Sí, un lobo. Es un depredador. Es el orden natural de las cosas. Tus palabras son erróneas. ¡Shhh! Shh, shh. Acércate a No pasa nada, pequeño. Queremos ayudar. ¿Ese? ¿Verdad? No. no no no venga el lobo enfermo que vimos más allá de nuestro símbolo acabó entrando tal y como dije debimos actuar no era asunto nuestro ahora sí ojo en ¿eh? lección que nos quiere dar la no la mujer el problema deba llegar hasta nuestra puerta para afrontarlo bingo si tenemos la capacidad de reducir los daños, actuemos. No podemos escondernos, sin más. No nos escondemos. Bueno, bueno, bueno, bueno, eh. Atreus y la madre son idénticos. Normal también, ¿no? Buena iluminación, eh. ¿Me ayudas o qué? Perfecto. ¿Quieres que coja ese? Después de que te coja yo a ti, ¿te imaginas? <ríe> Buen comentario sería. Buen chico, ¿sabes? <ríe> a mí no me trate como un perro, ¿eh? Que te tiro el tronco a la cabeza, mujer. No me, no me está gustando mucho el diseño de momento de la... De aquí de la giganta, ¿eh? ¿Dónde está? Ya se ha perdido. Este... Ojo. Ah, el lobo. Que me lo cargo, ¿eh? ¡Fey. Fey. Es que piensa, lo Fey le... ¡Fey! Le mintió. Se agota, mi amor. Y aún queda mucho. Despierta. La mano, ¿eh? La marca de la mano ¡Hermano! ¡Hermano! Ahora pegaría mucho que viniera Thor, ¿sabes? ¿Y el niño? ¿Dónde está Atreus? Te gritaba por eso Se fue a enterrar al lobo y no ha vuelto Hace mucho tiempo. No andará lejos. Creo que no han doblado bien ese hace mucho tiempo, ¿no? Ha sido un poco raro. Como que parecía que iba a seguir la frase. Busca a Atreus. Soy ir al fin encuentra a Atreus. ¿Atreus? ¿Atreus? ¿Dónde estás, Atreus? Bueno, la casa sigue siendo igual, diario desbloqueado, pulsa tal para tal. Tenemos la senda, favores. Vamos a ver un poquito esto. Con calma, y al Finmulbetter se ha completado, encuentra a Atreus. Eh, no, todavía no. Vale, tenemos esto por aquí, eh, recompensa, experiencia de Kratos, 500, experiencia de Atreus. Ojo, ojo, recompensa de Atreus o experiencia de Atreus. La vamos a tener diferente, no me parece mal. Atreus no ha vuelto a casa después de enterrar al lobo, me preocupa, seguiré su rastro. Ojo, eh, Kratos el escritor, eh, escritor con lengua nórdica. Estaría guay, ¿no? Que, que Atreus le haya enseñado al final. Favores, de este momento por descubrir. Y ya está. Y luego, pues nada, no, no hay más nada. Fuera de aquí. Vale, tenemos el R2, códice, el saber. Tenemos por aquí amigos. Amigos, de este momento, Faye. Eh, ha pasado mucho tiempo desde que Faye nos dejó y esparcimos, y esparcimos su ceniza desde el pico más alto de Jotunheim. Ella había planeado el viaje, pero ninguno de nosotros estaba preparado. Sueño con ella. Sueño con ella y con la sencilla vida que nos colmaba estando juntos. Eh, no parecen tampoco muy, ¿sabes? Ahora mi deber está con mi hijo, pero sigo teniendo muchas preguntas para ella. Hay tantas cosas que sigo sin entender. Por eso estaba tan flipando, ¿no? El, el, el Kratos al el principio y tal. Se me ha liado el cable. Ahora. Eh... Vale, percibo atisbos de ella en Atreus. Bueno, y tanto. Y me hacen sonreír. Pero me persiguen las mismas preguntas. Mientras intento guiarlo por su camino. Eh, vale. ¿Qué más? Uy. ¿Ha cambiado esto visualmente o me lo he flipado yo un poquito? Está concentrado en la persona que quiere ser. Y aunque cada vez es más difícil mantenerlo cerca, doy las gracias por poder continuar el viaje con él por el momento. Ese por el momento es importante. ¿eh? El lobo en Fenrir lleva ya un tiempo en declive. Atreus le tiene mucho cariño al animal y aún no es capaz de aceptar que se está muriendo. En el pasado le habría dicho que cerrase su corazón ante esta pérdida. Pero ya ha soportado demasiado. Percibo la compasión de en su corazón y estoy orgulloso del hombre en el que se está convirtiendo. Pero debo hacer que se centre para que esté preparado para los días oscuros que se avecinan. Claro. Es que corazón diferente también entre Atreus y Kratos... O mente diferente también, ¿no? Es que además Atreus ya sabéis que sienta a los animales... Entonces es mucho más complicado mantenerse frío, ¿no? Ante esa situación. Empatiza... Eh, empatiza lo máximo, ¿no? Empatiza lo que no empatiza nadie. Eh, Specky y Svana, las dos lobas. Eh, no hace mucho rescatamos a una manada de lobos... Eh, de unos saqueadores en el lago de los nueve. Ojo, saqueadores. O sea, personas... A pesar de mis advertencias, Atreus decidió ponerles nombre. Claro, lo típico, para que no se encareñase, ¿no? Contar con estas dos para tirar del trineo nos ha facilitado bastante el transporte. Mimir ha vivido con nosotros desde que mmm, volvimos a, de Jotunheim. He conocido a pocos a quienes pudiera considerar amigos y mucho menos a quienes llamar hermanos. Pero he terminado confiando en la sabiduría y el consejo del hombre vivo más listo. Además es compacto y no consume recursos... <risa> Como siempre, pensando en lo mismo, ¿no? Además, es compacto y no consume recursos valiosos. Buenísimo, ¿eh? Me encanta. A mí me amo también, ¿eh? eh vale, Fei, mmm, A ver... ¿Me ha decepcionado? Eh, no sé si me la esperaba más... Me la esperaba un poquito más grande, eso sí. Un poquito, con un poquito más de cabeza. Y no sé... Pero a ver, está bien, de momento. Tiene ahí el cuchillito de la... Su cuchillo, ¿no? Que luego pasa a Atreus. Eh, vale, adversario. Ojo, ¿eh? Freya sigue persiguiéndonos en busca de venganza por la muerte de su hijo Baldur. No quiero luchar contra ella. Era mi amiga, pero si no me deja otra salida, me defenderé. No le veo un final pacífico a nuestra situación. Yo sí, yo creo que al final eh, se repondrá, ¿vale? Eh, yo creo, ¿eh? Yo espero que se reponga Freya, la verdad. Eso espero. Eh, sobre todo si rescatamos a lo mejor a su hermano eh, Freyr eh, en Spaltangay. ¿Cómo era? El, bueno, el reino de los elfos. Eh, que me hago un lío un poquito con los nombres de los, de los reinos. Luego está Baldur, que está muerto, se supone. Aunque según la mitología, creo que Baldur luego eh, resucitaba, ¿no? Y. Y sobrevía al Ragnarok, así que, ojo, cuidado. A lo mejor podemos ver a un Baldur mentalmente ya más estable. Eh, ahora que puede sentir, sí, o sea, sí, revive, puede sentir y puede pasar página, ¿no? No sé, ya siente, ¿no? Pero bueno, en fin. No me arrepiento de la muerte de Baldur. Si le hubiera permitido matar a Freya, jamás habría perdonado su búsqueda. Perdón, jamás habría abandonado su búsqueda. Su destino habría sido el mismo. Exacto. Eh, no espero que Freya... Es que es verdad. Es que es de lógica. O sea, si al final... Al final Baldur iba a acabar muerto. La, la diferencia es si con ello que también muera eh, Freya o no. Así que yo... La, es la mejor decisión, la verdad. Es muy lógico, Kratos, ¿eh? ¿eh? Su destino habría sido el mismo. No espero que Freya acepte lo que pasó como... Lo que pasó como algo necesario. Lo más probable es que nos persiga hasta que uno de los dos muera. Es que, a ver, Kratos, si dices eso, yo creo que no deberías darle más oportunidades y matarla, ¿no? Dentro de lo que cabe, siendo Kratos. Pero mucha, mucha oportunidad le estás dando. Magni y Modi, los hijos Tetor, también nos, también nos siguieron durante nuestro viaje. Magni era fuerte, es el de la espada, el de la derecha, pero arrogante hasta el final. Modi, por cierto, eh, la, ma, eh, la mujer de... O sea, la madre de Magni creo que es diferente a la madre de Modi. De hecho, creo que la madre de Modi es Sif, pero no estoy seguro. Y Sif es la esposa de, de Thor, la cual, pues, eh, se nombra en el juego. Y también se nombra la hija de estos dos, que es Bruor, o pruor eh, La cual eh, creo que va a estar bastante guay. Además era Valkyria, así que, no sé, vamos a ver seguramente en el juego nuevas Valkyria. Imagino que nuevas... Así que serán otras 9 o algo así. Pero bueno, ya veremos. Eh, estaba muy guapa la espada de, de Magni. Y bueno, Modi se parece muchísimo al padre. Y tiene pues eso: tenía un martillo similar. Pero, pero ya está, bueno, y viste igual, es, es calcao, ¿no? Pero en pequeñito y más gilipollas. Parece que el perdón no se estila mucho entre los dioses a Esir. Así que imagino que las consecuencias de la sangre que hemos derramado aún está por llegar. Pues sí, de momento nos tiene que encontrar eh, Thor. Y la única forma de que nos encuentre Thor es cuando nosotros estamos fuera, ¿no? De este recinto, de, esta ca de nuestra casa, ¿no? Porque la casa está como... Protegida, ¿no? Gracias a Atreus eh, Saber, amigos, tal Lecciones, ¿vale? Tenemos desplazamiento Movimiento, ¿vale? Combate cuerpo a cuerpo eh, Ataque, pim aturdir ¿Vale? Defensa L1 para bloquear, mueve, esquivar Pim perfecto, cámara de combate Genial, todo guay Apuntar, también muy bien Y ataques rúnicos, L1 cuadrado y L1 vale, Perfecto todo Afecciones de estado, quemadura, ceguera Bifrost, ojo ¿Esto qué es? Seguimos teniendo el Bifrost, el daño morado aparece sobre la barra de salud, ah, vale, acompañante, eh, pide ayuda a tu acompañante, ojo, esto es porque, claro, como vamos a tener a, como acompañante a Tyr, ¿no? según se ha visto en los trailers, pues, pues claro, a lo mejor también podemos guiarle y decir, oye, ataca a este, ¿no? Entiendo, no sé si habrá más, pero bueno, eh, ya veremos, o a lo mejor tenemos a Fenrir, ¿no? No sé, bueno, es que Fenrir, mira que morirse también me cago en Panini, ¿eh? eh yo creo que sobrevivirá, pero... O sea, sobrevivirá. Yo creo que igual... Yo creo que igual ahora Atreus lo revive, tío, o algo. Vale, este sigue siendo el jardín, por así decirlo. Seguimos teniendo el teleport. Por el reino entre no. No, nadie ha movido las piedras. Nadie ha movido las piedras. ¿Pero las piedras no van solas? Hmm. Vale, por aquí se puede ir. Eh, intuyo que no, ¿no? Esto no lo ha abierto nadie. Tampoco hay huellas por aquí. Uh -huh. Vale, vamos a ir las huellas. Como veis, las huellas llevan en una única dirección. Y vamos para allá. ¿Ahí hay algo? ¿O me lo ha parecido? No, no. No, me parecía ahí algo blanco. Aquí el hueso. Este hueso lo ha dejado bien limpio, el Fenrir, eh. Antes de morirse ha dicho. Eh, antes de morirme, me como todo. Me lo como todo. Aquí es donde entrena Treus. En que no, que no. Yo se lo sugerí. ¿En serio? ¿Pero para qué? Estaba... Apenado. Uh -huh. oh, Kratos. sé que lo intentas. Lanza, ¿eh? Qué guay, tío. Todo esto se mantiene exactamente igual. Me gusta que se mantenga el mapa sin muchos cambios en plan brutales y está muy guay el bosque ¿eh? gráficamente está bastante bien aunque yo lo vea un poco borroso que van al río congelado. Es por la izquierda uh -huh. el fuego se está extinguiendo a dónde puede haber ido desde aquí no me acuerdo ya del nombre de las lobas pero bueno Pasó por aquí. pues nada pulsa triángulo para hacer un ataque fuerte qué dices ¡Oh! Y dos. No, hombre, no me decepciones, gratos. Son dos golpes, no, no tres. Cierto, que de costumbre. ¿Pesadillas? Sueño con el pasado, casi cada noche. Ah, ¿Sobre los días negros de Grecia? No. Es como si Fey estuviera intentando decirme algo. No querrás decir que hablas con fantasmas otra vez, hermano. No. Pero son algo más que recuerdos. <risa> tu subconsciente, amigo. Que te está diciendo lo que tenéis que hacer. Mantén pulsado tal, sprintar. Vale, ok. No me gustan las opciones que sale. Por ejemplo, antes nos hemos movido y te ponía L para moverte. Me gustaría que todo apareciera más abajo de la pantalla. Porque es que te quita visualmente, te quita mucho, tío. Mm. Di lo que piensas, hermano. Las huellas se acaban aquí. Ojo, han capturado a, a tres. Y estos son hombres, ¿no? Vale, eh, son hombres y no sé si serán enviados... O sea, los guerreros de, de Odín, ¿sabéis? Vale, tenemos el escudo. Vale, ataque fuerte, ¿vale? No tenemos nada más. Me da por detrás, me quita un poquito, ¿vale? Otro ataque fuerte. Derecha, ¿vale? Mimir sigue... Ahí está, bloqueamos bien. Genial. ¡Qué guapo, tío! ¡Ojo! Tenemos ya este ataque, ¿eh? Nada, nada, no lo dejamos... ...marchar. Tampoco me gusta mucho... El, el, el, ...como digo, la interfaz no me convence demasiado, ¿eh? ¡Madre mía, cómo lo hemos tirado, ¿eh? Increíble. Ahí está... ¡Ojo! Tenemos ahora animaciones. Y el escudo. Vale. Habría eh, que ver cómo está el símbolo protector. Hay un árbol más adelante, ¿no? Lo habrá cortado a tres o algo, ¿no? Vale, eh, una cosa que quiero hacer es ajustes y eh, la asignación de botones. No la accesibilidad creo que tampoco. Sí, eh, sí, me parece que esto. Temblor de cámara, ¿vale? Fíjate que aparece, esto, esto me gusta, que aparece en, en azulito, ¿no? Lo que se ha modificado, eso está guay. Suavizado en cinemática, ¿eso qué es? Suaviza movimientos de cámara en mano para reducir el temblor y la oscilación durante la secuencia. Vamos a activarlo. Eh, punto persistente, ¿vale? Hay una cosa que quería yo cambiar y era el tema del hacha. Eh, cámara, recentrada, combate, ayuda a apuntar, ¿no? no Estilo de esquiva eh, predeterminado, pulsa círculo para dar un paso lateral dos veces, ¿vale? Es lo que me gusta, ayuda para esquivar, ¿no? Eh, punto de control en mini jefes eh, estaría bien, ¿no? Poner un punto de control. Pero bueno, de momento no es necesario, si veo que se nos complica, dudo que se nos complique eh, mucho, pues lo pongo, yo que sé. Audio, subtítulos, gráficos, cámara vale, juego. Eh, hay una cosa que quiero, recogida automática, vale, eh, no, eso no era, eh, mantener, dónde está tío, pulsación repetida, tampoco, atajos del panel táctil, enfundar arma, aquí está, alternar arma, no, ¿Cómo? predeterminada pulsa para enfundar, alternar, eh, al pulsar cualquier botón del arma, se alternará entre equipar y enfundar el arma, vale, eso es lo que yo quería, perfecto, pues ya está, Perfecto, igual que antes, me gusta Vale, hay que quitar ese árbol eh, Creía, de hecho, que me iba a atacar otro enemigo Que tampoco lo quiero decir, pero bueno Tenemos vida ahí, perfecto Apenas no han golpeado, un golpe Porque me he dejado, busca piedras de salud Pues aquí la tenemos No me convence la interfaz, gente ¿Qué ocurrió aquí? Porque no me ha dejado darle Ah, bueno, porque te estaría quitando diálogo, ¿no? vale no me he enterado de lo que ha dicho Mimir me cago en todo un oso ah vale pues estaría hablando del del oso este madre mía muertísimo fíjate el pelaje no un oso vapuleado ¿Por qué? sí Ate sí, nacido herido luchando destrozó el árbol hay que buscar a Atreus sí entre las bestias y los saqueadores habrá encontrado un refugio sigamos el rastro aparecerá claro que aparecerá hombre Vale, podemos ir por ahí también. Ahora tenemos otros símbolos que son celestes, en vez de ser los doraditos de la madre, porque la madre antes nos indicaba ya. Parece que no nos indican más. Estoy siguiendo literalmente en las pisadas. ¿Eso qué es? ¿Un cofre, ¿vale? El rastro sigue tras ese desnivel, si despejas el camino. Eh. Tutorial idéntico, ¿no? Discutimos. Me acusa de. A esconderme de Odín. después de matar a tres de sus congéneres no me parece descabellado habrá un ajuste de cuentas por a eso tres de a sus congéneres sobrevivir mm. solo. Ah, esto va sobre esa profecía el mero hecho de que los gigantes te tuvieran muerto en una pared llena de predicciones acertadas yo no creo en las profecías no creen el destino Kratos Bien. ya sabemos, mira, hay una bajada por aquí no daremos con él busquemos un rastro de sangre ya lo sé, Mimir Lo sé, vámonos Vamos a pillar el hacha ¿Corre un poquito más rápido Kratos o soy yo? O responde a lo mejor mejor Tenemos otro bosque por ahí O sea, otro bosque, otra, otra urna Pero por aquí no se puede saltar Tampoco creo que se pueda romper con el Con el hacha Por aquí también se puede ir Es por la derecha, así que vamos a ir por aquí primero que pare... Bueno, al final se mete también por aquí Esos mismos caminos Me gusta, está muy bien, ¿eh? Me gusta la ambientación, está bastante guay Vale, vamos a ir por la cuevita El Biflu no da eso luz es mucha sangre, hermano. Hay que encontrarlo. Sí, pero entiendo que eso será del logo, ¿no? Vale, mira, esto lo hemos eh, pillado automáticamente Gente, eso mola Por cierto, eso no se romperá ni nada vale guay no veo eh, de momento pajarracos de odín ni nada tío ojo escucho escucho un ruido que me ha recordado a la mula esta de carga del, de, de, de Brock vale mira esto por ejemplo lo podría hacer de las profecías Mimir? automático Soy un escéptico por naturaleza pero hemos visto cosas inexplicables así que por muy inteligente que sea no tengo ni la más remota idea. Ah, enemigos Mantén pulsado R1 Para congelar el hacha Y potenciar el siguiente ataque Cuerpo a cuerpo o a distancia Me gusta Vale, es como la runa Ven amigo Ah, saca el hacha Ok. Bueno, muy salvaje ¿Dónde está el otro? Ha muerto del tirón, ¿no? Vale, experiencia de Kratos, 32 eh, Ojo, ¿eh? Me, me gusta, me gusta, me gusta Sangriento Sangriento eh, No sé si hemos visto dos animaciones diferentes Una de las cosas que yo he hecho En falta, y es que siempre Se cargaba la, la animación Y siempre eran como a puños y tal, y que me gustaría Un poquito más de animaciones diferentes Yo he venido de una cueva, ¿no? O sea, que por aquí no he venido, ¿no? O sí sea, ¡Ay, joder, qué susto! Ven para acá, campeón ¿Vale? Patadón, que te llevas Escudaco, Nah, eso es una locura ¿Vale? Y corta por la mitad Ok ¿Y este tío qué hacía aquí? No tiene ningún... Ningún misterio, ¿no? Bueno, pues vámonos De momento veo cofres por arriba Una fogatita por aquí De estos salvajes Y más sangre también por aquí bueno, A la derecha. Ay, creía que iba a recoger el. ¿Sabes? Creía que iba a recoger el hacha. Es curioso, porque si el hacha la tengo. Uy, buen ataque ese, ¿eh? Vale, me gusta, me gusta. Está guay. está el rastro? Vale, la vida la tengo que pillar yo obligatoriamente eh, De momento No sabemos Vale, nada, nada, no sabemos Cómo pillo. Mira, el cofre ese tiene buena pinta No veo ninguna bajada O subida por aquí, alguna grieta Que pueda escalar, a lo mejor me estoy Perdiendo algo por los gráficos, ah, bueno, por aquí Arriba, ¿no? O han salido aquí, esto antes no estaba abierto, ¿no? Ah, no, sí, sí, sí, es que vengo de ahí abajo Vale, vale, vale, me he rayado este está muertísimo. Se llega a despertar o levantar o algo. Y la verdad es que... Igual el sustito me lo pega, ¿eh? Vamos a ver si por aquí hay algo más. Que creo que no. Así a priori. Vale, pues venga. Ya os he dicho que el juego me lo voy a tomar muy tranquilamente. Vamos a disfrutar de, de todo. Muy tranquilamente. Y ahora eh, estoy corriendo como un maldito loco, ¿no? La sangre sigue por arriba. Así que tendremos que llegar a esa especie de cueva. Puede atravesar, pero sí rodear. Hmm... Vale, todo congelado, ¿eh? Esta es nueva, ¿vale? Lo ves, saca el hacha, tío. Y ahí la parte por la mitad, ¿vale? Está, está guay. Eh, ¿Cómo? Uy, me he equivocado de botón. ¿Vale? Perfecto. Ahí está. Quiero lanzar el hacha un poquito lejos. Vale, el hacha viene muy rápido para que dé tiempo a la animación. Mira la sangre de Kratos. Esto mola mucho. Tiene que haber un campamento cerca. Sé lo que piensas, hermano. Pero Atreus habrá apañarse. Le enseñaste bien. Eso es lo que dice él. Mm. Vale, estaba viendo un poquito la, las animaciones de Kratos al moverse. Pulsa X para trepar por un muro, agrietado. Muy bien, vamos a ello. Ojo, a ver qué tenemos: Hierro forjado 1, plata 126. Vale, vámonos. Atorchas. Y el rastro lleva a esa cueva bueno uh -huh. pues ya sabemos a dónde vamos seguro que encontramos cómo entrar una cuerda o me lo ha parecido sí una cuerda pero no puedo no puedo echarla hacia abajo vale de momento seguimos por aquí tranquilamente pillamos oh, se puede hacer eso este cofre y los saqueadores de los que rescataste a los lobos no no llevan aquí mucho tiempo hmm. Hemos visto también a una chica, ¿no? Saqueadora, pero... No ha dado tiempo Muerte desde este arriba, ojo Sprinta hacia un borde y una vez en el aire Pulsa cuadrado para ejecutar el ataque Muerte desde este arriba ¿Vale? Guay, guay, guay Esas cosas, vale, por aquí hay algo ¿No? no. ¡Lol! derecho. Ahí está, perfecto. Claro, ahora el hacha no lo tengo conmigo. Vale, bloqueamos bien. Lo envío a tomar por full. Ataco, subimos, bajamos y a tu casa. Vale, de momento combo bien. Vale, tenemos mucho margen de bloquear, ¿no? Y. Y devolver el ataque. Muy bien. Nuestro pasa por aquí. Va hacia adentro. Vamos a pillar todos los objetos Un poquito más de plata Por aquí tenemos más cosas, a ver Esto creo que también me daba dinero, ¿no? En el anterior juego, ahora ya no Vale, seguimos Fíjate, por ahí Deja, de, deja entrar un poquito la luz Y de momento se puede ir por ahí He escuchado un... Un pájaro no, ¿no? Bueno, de momento, bien. Vale, vamos a seguir pillando todo. A ver, yo vengo. Yo he venido de dónde? Desde de ahí, ¿no? ¿Yo de dónde he venido, tío? Sí, yo creo que he venido de ahí. Vale. A ver, ¿esta zona? ¿O he venido de aquí? He venido de aquí, vale, vale, vale, vale. He escuchado un pájaro hace un momento, o me lo ha parecido. A lo mejor no, ¿eh? A lo mejor solamente me lo ha parecido. Muy scripteado el salto, pero bueno, los saltos siempre han estado muy scripteados en el juego. La sangre continúa. Entiendo que no será la sangre de Atreus, porque si no ya se habría desangrado, ¿sabes? Con tanto rastro. Bueno, pues un poquito más de peña, ¿no? Tú no quieres que luchemos. Venga, va. Creía que llegaba un poquito antes el hacha, ¿sabes? Fuego detrás ti. Vale, guay el fuego, ¿eh? Vale, mira, si esto no, imagino que no se puede abrir, vale. Ahí tendría que activar el hacha este. Sería como interesante. A ver, ¿puedo mantener así y tal? No Digo, a lo mejor puedo golpear varias veces, ¿sabes? Pero no Ok Un poquito más de experiencia Es que, a ver, no me apetecía subirme, ¿sabes? No me apetecía subirme Tenemos un poquito más de vida por ahí ¿Por aquí tenemos algo? No Por allí sí Venga, pues vamos Vamos para allá El tirón Por aquí podemos saltar Salto automático, vale A lo mejor pongo algunas cosas automáticas, ¿no? Lo de mantener pulsado es que el, Si lo han hecho igual que en el anterior juego Que era demasiado exagerado Porque te ponía en el En, en el HUD te ponía Pulsa Mantén pulsado X o algo así, ¿sabes? Que era como demasiado Exagerado Ahí está Y ahí está de momento, mismas animaciones. Sprinta desde un saliente y pulso cuadrado mientras está en el aire. Eh... Ah, vale, por esto lo dices. A ver, chiquilla. Bueno, ahí tenemos una segunda animación, ¿no? Bueno, rotísima, ¿no? rotísima. En fin, continuamos. Vamos a subir por aquí. ¿Estás aquí? Parece que no, ¿no? Por aquí se puede subir. Ah, perfecto, Flama. Vale, pues seguimos subiendo. Quizás, quizás, quizás. ¿Crees sí. que estaría persiguiendo a Atreus? O bien el oso estaba herido y Atreus lo seguía para ayudarlo, que ya sabemos cómo chico. Justo iba a decir eso. Justo iba a decir eso. Atreus, ¿dónde estás? Bueno, ahí está el oso. ¿Te imaginas que Atreus se ha convertido en el oso? Molaría, ¿eh? Genial, con el oso, ¿O con nosotros. Tranqui, tranqui, tranqui. Eh, los ataques con círculo amarillo rompen bloqueos. Aquí viene. ¿Cómo? Rompen bloqueos y dejan al creator vulnerable al daño, ¿vale? Y, y los rojos entiendo que te revienta. Bueno. bueno, eso sí que me ha reventado. Muy guapa, ¿eh? La animación. Tenemos un texto de. de ¿qué, ¿Qué dices? Tenemos un texto de aturdir o algo. Vale, o sea, tenemos el hacha. Venga, pilla. Vamos a enfocarlo un poquito. Ah, no me da tiempo a esquivar Bueno, bueno, ese ataque es muy rápido, ¿no? ¡No! Creía que había esquivado, ¿eh? O sea, creía que me daba tiempo a esquivar Vale, quiero intentar. Joder, colega, bro, amigo Con los mordisquitos Por cierto, un oso muy chetado que no Ah, vale Es que es un oso tutorial Bjorn, por cierto, se llama Venga, ¿quién? ¿El oso o yo? que otra vez. Vale. Hijo mío. Hijo mío. Madre mía, el oso es complicado, ¿eh? Me lo parece muchísimo más No quiero morir aquí en el principio, ¿sabes? Pilla, pilla la vida Vale, lo estuneo así también Esquivamos esto Otra vez, he puesto el escudo en vez de esquivar Un poquito lamentable, pero bueno, no pasa nada Vale. Ahora venía el ataque fuerte. Bien. Menos mal que me ha dado tiempo ahí, ¿eh? Si me hubiesen congelado, por ejemplo. Cosa que ahora mismo pues no pueden. Venga, cojones. Muérete, amigo. Ahí está. Estuneamos, ¿eh? Esto es lo que yo quería hacer. Ah, pero no me da tiempo aún así. O sea, habría que hacerlo en el tiempo o en el momento justo. Ojo, ¿eh? Así es como Kratos entrenaba, ¿no? Más o menos. Cuando estaba fuera de casa... Eh... Y vi a la madre, ¿no? Y tal. De Atreus. Hazle un... Hazle un Baldur, ¿no? ¿Es Atreus? ¡Ojo! ¿Ojo? Va vaya hostia es que se ha llevado el, el Atreus. Bueno, sana, ¿no? Límpiate más bien, ¿no? Porque eso no solo te sana, sino que te, te limpia, tío. No recuerdos. Enterré a Fenrir, Y entonces no estoy seguro. Quizás se absorbió Está como el al... Como el alma. Del oso que hemos visto muerto. Luego me parece que corrí. Había un oso. Me atacó y... Yo le ataqué a él. Sería un sueño. Tus emociones. Te transformaron. Mm. Yo no sabía que podía hacer eso. Tú no hiciste nada. Se adueñaron de ti. Ese es el motivo por el que debes seguir entrenando. No conocemos todas tus habilidades. Quizás sean peligrosas sin una disciplina que las controle. Ya me has enseñado disciplina A ver Necesito algo más, necesito respuestas Y tú no las tienes Solo las tenía tu madre Hostia, quería que ya le iba a pegar un profetón Con ella. Pues vamos a buscarla ¿Y si hubiera alguien que pudiera ayudarnos? Alguien que nos diera respuestas sobre los gigantes Y sobre quién es Loki Atreus. ¿Comprender eso no crees que me ayudaría? Atreus Escúchame He podido matarte. Hasta que sepas controlarte, no correré riesgos innecesarios. La inacción también es un riesgo. ¡Toma! ¡El sueñecito! No pienses como padre por un momento y hazlo como un general. ¡No! Que claro, está el dilema de ser padre y cuidar a treus ¿vale? Y no... Bueno, me, Atreus me ha reventado. Es que la próxima vez te pego un bofetón, se rellenará una pequeña cantidad de salud de forma automática tras una lucha si Kratos sufre heridas críticas. Ok. R1. Ah, vale, para llamar el hacha. Experiencia de Kratos, 250. ¿Y la experiencia de Atreus qué pasa? Porque acá Atreus ha, coño, ha, ha luchado contra mí, ¿sabes? Vale, pues... Imagino, como dije, que Atreus se podría convertir en Fenrir. O transformar más bien. Así que seguramente se transforme. Ahí está, dos ataques fuertes. Por aquí. ¿Qué? Hablamos de lo de la transformación en oso. Sí. Deberíamos, ¿no? Pero no ahora. Hay que reparar el símbolo protector y volver. ¿Qué le pasó al símbolo protector? Fuiste tú. ¿O sea que me culpas? No te estoy culpando, Atreus. Bueno, eso díselo a tu tono. <risa> tono acusador. Eh... Ojo, enemigos. Conviértete en... ¡Ojo! Flechas de acompañante. O sea, o sea, vamos a tener los ataques especiales. A lo mejor la ira de Esparta de Atreus va a ser convertirse en un animal. Y en vez de invocar un lobos, ¿vale? Rúnicos, él se va a transformar en lobo y va a empezar a matar, ¿no? Entiendo. Aunque imagino que también estarán los poderes rúnicos porque si no se perdería bastante. Eh, Use R2 para ordenar a un acompañante que ataque. Las flechas infligen daño, aturdidor adicional y tardan un tiempo en recargarse. El contador de flechas está en la esquina inferior derecha. Cuando tú digas, padre. ¡Pues Ahora, yo digo ya! a la izquierda! Vale, ¿cuántas flechas tenemos? ¿Cuatro o tres? No las he contado. Uno menos. Mixta. nos atacan Perfecto Bueno, pues Aquí utilizando ¿Qué dices tú, loca? Toma Y por la mitad Bueno, es la misma animación realmente que tenía Contra los Draugurs, ¿no? Oye, chico, que los cortabas por la mitad de oír los pensamientos de las criaturas Y tú donde le habla Se ha manifestado alguna otra habilidad mágica y controlar Henry, un poquito ¿no? ¿Qué pasa con él? Cuando murió lanzaste un hechizo. No, no es cierto. Pero vi una luz. No sé sí. de qué estás hablando. Es verdad. Un truco del Winter, quizá. Dado misino. Dado mi sino? No lo he entendido, ¿eh? Puede ser una frase interesante esta que acaba de surgir. El destino de, de Mimir es estar en el culo de Kratos todo el rato, ¿eh? Y aquí había un cofre. Ahí está, míralo. Ah, ya sé dónde estamos. Me Qué velocidad, ¿no, Atreus? ¿Qué es toda esa sangre? Es tuya, Atreus. <risa> sí. ¿En serio? O puede ser de una presa que ibas arrastrando, supongo. No sé si eso me hace sentir mejor. Es que, tío, te has convertido en un maldito oso, compañero. Vámonos, Atreus. Atreus, te reviento. ¿Qué pasa? Ya está bien, ¿no? Por cierto, vamos a ver el modo foto, ¿no? ¿Esto tiene modo foto? Sí, pero todavía no puedo... a ah, crédito, ajuste, cargar, mod... guardar. Y el modo foto, tío, no tiene modo foto esto. Personajes. Ah, mira, aquí es personajes. Joder, yo buscándolo antes todo el rato. personaje Está un poquito escondido. Tenemos aquí a Treus. ¿Qué pasa? Está guay, ¿eh? Tenemos ahí en la manga la serpiente. ¿eh? Sí, señor. Eh, bueno, su arco y tal. Aumenta el aturdimiento con ataques tal. Estupendo. Y luego Kratos con el pomo de madera, componente base. Tenemos esta fuerza, 11, defensa 15, tal... Ok, y tenemos también de Atreus únicamente el arco, ¿vale? El arco de Atreus se hecho de madera de tejo por la madre de Atreus, por fin puede utilizarlo. Ahora ya no le queda grande el, el arco. Luego tenemos eh, esto de aquí, hacha Leviatán, eh, fuerza 10, elemento hielo, el hacha está bastante mm, caída, ¿eh? En desgracia, escudo... Del guardián. Sigue siendo el mismo. Deberíamos tener alguna vestimenta nueva y tal. Pero bueno, me da igual ponérmela o no. Eh, furia, mantén tal. Pim, pam, pum. Hay el equilibrio entre el control y la furia. Pues mira, como la dificultad que nos hemos puesto. Vale, eh, ¿por qué esto eh, aparece aquí? un Mostrar info. No. Uy. No me acostumbro mucho al aquí al, al menú este. ¿eh? Eh, ¿Por qué me pone aquí...? Que necesita como más información y no se termina de actualizar. Seleccionar. Ah, es por esto. ¡Ojo! Porque mejor avanzada. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Nivel actual 1. ¿Y cuál es la diferencia? No veo ahí ninguna diferencia, ¿no? ¿Comparar? Para desatarla. Eh, no, no veo... Bueno, de momento no veo... No, no veo nada. Vale, al menos ya se ha quitado. Luego tenemos armadura. Podemos ver aquí la armadura de pecho. No se me actualiza al final. Se supone que yo debería tener diferentes cosillas. Pero bueno, da igual. Ahí la tenemos. Armadura corporal. Vale, muy bien. Y luego... Joder mmm, con el menú, tío. Personajes, habilidades, armadura. Vale, Atreus. Tenemos esta armadura que mola. Atuendo de supervivencia. Se supone que tendría que tener yo otro atuendo por haberlo precomprado y tal. A Chaleviatán y Atreus. Atreus tenemos por ahí algunas cosillas. Está guay el tema este visualmente de rúnico y tal. Quizás lo que más me echa para atrás a lo mejor, no sé, eh, la tipografía esta, ¿no? De la, o sea, la fuente de la letra o algo. Pero bueno, A Chaleviatán. Vale, tenemos técnica a distancia y cuerpo a cuerpo. Vale, cuerpo a cuerpo. Vamos a verlo. Vale, o sea, sin más eh, La carrera ya la, tenemos de, ya la tenemos habilitada Eso está genial, la verdad Luego tenemos eh, Rastrillo Glacial, esto era un poder Rúnico, ahora pues ya lo tendríamos Con nosotros, está bastante bien Este, ¿no? Mantén pulsado para... Vale, me mola Luego tenemos Torbellino Vale, eh, el de esquivar y tal, totalmente evasiva, también mola muchísimo. Vale, son baratitos, eso está muy guay. De hecho, eh, si os fijáis, están en, os en oscuro eh, aquellos que ya se pueden comprar y están pues sin color, eh, los que todavía no alcanzan, ¿no? Eh, luego, a distancia que tenemos por aquí, que es esto, apunta voz vengativa, vale, es la mejora de este. Y esto que era lanzamiento helado, ¿vale? Vale. Aumente, mantén pulsado triángulo, tal, tal, tal, ¿vale? Técnica a distancia, ¿esto qué es? Este es especial, extinguir llamas. Mm, los ataques cuerpo a cuerpo con el hacha contra enemigos en llama, infligen eh, daño adicional, este está bastante bien. Eh, son 250, pero ahora mismo todavía no tenemos enemigos en llama, así que nos da igual. Eh, pincho congelado, esto lo tenemos ya, tarea ah no, esto lo tenemos comprado ya, así ¿no? lanzamiento, vale, usada 5 tarea de habilidad, usada 5 de 50, vale, esos son los como los objetivos que hay que hacer ¿no? tarea de habilidad, vale es está muy guapa. como es este pulso, cua pulso cuadrado durante despertar de escarcha ah, vale vale, vale, vale, ostras qué guapo, esto es la técnica entonces está chulo, está chulo Vale, el 3 se sabe ya. Sí, el 3 se sabe ya. Está bien, también era este un poder rúnico. Ascenso congelado. Vale, este también está guay. Este que es manteniendo triángulo, pulsa triángulo durante despertar del hacha. Vale. Descarcha tal. Es como un poquito más potente, ¿no? Y es corriendo y tal. No me convence esto mucho. No, no me convence, ¿vale? Esta rama. A distancia 4 y a distancia 3. Este espero que sea. Bueno, este está guapísimo, sin duda. Es nivel 4, ¿eh? Se mejora muy tarde. Estaría. Joder, estaría guay que no se mejorase tan tarde, ¿no? Quizás. Pero bueno, habrá más armas, se supone. O sea, el martillo de Thor mínimo. Y espero que haya más. <risa> Y esta también está guapísima. Esta la han puesto al final, ¿eh? Curioso. Vale, pues requiere mejora 4, cuatro. Vale, pues ya lo hemos visto todo esto, ¿no? Ojo, este está muy guapo, ¿no? Mantén pulsado triángulo para ejecutar un brutal ataque con una hacha que lanza al enemigo para infligir daño masivo. Está guapo este, ¿no? ¿Y este cuál era el rastillo Vale, pues ya lo hemos visto todo. Tenemos el hacha... Eh, y tenemos ahora el de Atreus habilidades de, habilidades de Atreus distinto tenemos esta percepción de campo de batalla el cual busca el momento para continuar los ataques de Kratos y puede ayudar en el combo de Kratos, que está muy bien luego por aquí atraer a, a, a los ataques enemigos cuando presionen demasiado a Kratos, eso está muy, muy bien, sobre todo en máxima dificultad agarre estrangulador vale, también está muy bien en máxima dificultad eh, y estrangulador 2, de momento no tenemos mucho más, pero entiendo que aquí se abrirán pues diferentes ramas, ¿no? a lo largo de, de la aventura, o eso espero, ¿vale? Atreus mmm, compañero, yo ya o sea, te has quedado mirando aquí, pero aquí no hay nada, ¿no? o estoy yo ciego, a lo mejor me está diciendo que mire ahí porque hay un cuervo, o algo o yo qué sé, pero yo diría que que nada, ¿no? venga, vámonos Atreus no me rayes, eh. Venga. A ver qué es esto. Este. Este árbol. Para protegerlo, ¿no? Proteger. Ojo, lo ha dicho en español, eh. O sea, lo ha dicho en, un, en el... Vamos, que lo hemos entendido. Que no ha, no ha hecho ajá o algo así. Que sería como lo lógico, ¿no? Porque la flecha la sigue llamando... Como debe. Ojo. Es que ese sonido ese... ¡Ay! Atreus, colega. No tenía. La intención no importa. Solo las consecuencias. Llévatelo para comer, ¿no? ¿Qué hacemos? Nada. Que la naturaleza decida. Que la naturaleza decida. Y se fueron. Bueno... Las cosas tienen consecuencias, ¿no? Lo que se aprendió en la aventura pasada. Vamos ah, a guardar se la, se chita. la Tormenta. ¿No hace ya bastante frío? Ya casi en casa. La tormenta final, gente. La tormenta que terminará con todo. A ver, no sé cómo dejar el juego más pesadilla tío, de estos. A ver, no son pesadillas ya, pero ahora mismo no son pesaditos. De momento me los cargo todo así, que está guay. Hombre, a ver, en máxima dificultad me los voy a cargar así, sin duda. Por cierto... <ríe> Joder, quería ir al otro. ¿Quién me ha disparado? Ah, una chica por ahí. Vamos. Como digo, molaría molaría mucho que hubiese distintas animaciones por ejemplo, si estoy sin el hacha, pues matarlo a puño ¿no? ¿lo ves? esta es una segunda animación que no, no parece que salga mucho, pero bueno eh, tenemos la ira ya bastante altita, ¿otro más? Eh, ah, esta es la que me ha disparado antes, ¿no? vale experiencia de Grato y de Atreus pero es que Atreus no hace nada ¿Estarían dentro del símbolo cuando lo arreglé? Pues sí. Estaría dentro. Estarían dentro. Claro, ¿esta es la cueva? No, no, no. Digo, a lo mejor es la cueva por donde, ¿sabe? Por donde iba Kratos de... de... Sí, ¿no? No te asustes. Creo que sí. La barca... Buena chica. Me refiero a la, la barca sí, del principio... De esperar, claro. La barca del principio... De, del God of War anterior... Eh, el viaje ese que tenemos ¿Es al principio en la barquita... Era pues creo que era por ahí... Ya pasó. ¿O igual no? Ya pasó. Me gustaría poner el modo foto, tío... Pero bueno... Vámonos un poquito... Estoy ¡A la cama! Sí, sí, sí. ¡A la cama! <risa> Castigado. Hasta que no controle tus emociones y sepas convertirte en un... ¿Sabes? Quiero que te conviertas en... ¿En qué querría Kratos que se convirtiera ¿Qué animal sería su favorito? Ojo, que a lo mejor se viene Thor ahora, ¿vale? O sea... La de hoy ha sido demasiado agitada, aunque admito que por un momento me sentí como en los viejos tiempos. Los tres juntos intentando pasar por un paraje ignoto del bosque. Hace mucho que vamos juntos, si eso quieres decir. Ah, estoy cansado, supongo. Todas las cacerías de venados me parecen iguales. ¿Cómo puedes estar cansado si nunca duermes? Hay otros tipos de cansancio, chico. Los sabrás mm. cuando te hagas mayor. Total, ¿eh? A mí me pasa también. Total, total. Vale, pues es hora de irse a la cama, gente. Lo podríamos dejar aquí, pero es que no lo voy a dejar aquí. Eh... Vamos a continuar, estoy mirando por aquí a ver si hay algún detalle Bueno, han arreglado el techo, ¿no? Que con lo de Baldur y demás eh, Se nota algo la grieta por ahí O yo qué sé Porque se rompió esa parte, molaría, ¿no? Que se, que se viese Que lo han arreglado ¿Sabes? Sería un bonito detalle ¡A la cama, Treus! ¡A la cama! Sí, ya verás, ya verás Es que ya con esa frase me dice que va a venir Thor O sea... Cada vez que se dice algo así es que se va a liar mm. Va a venir Thor, nos va a reventar Y vamos a tener Que pensar realmente en las consecuencias ¡Ojo! ¡Ojo! Lo, lo decía Clavada, ¿eh? Igual que el sueño Atreus no dice nada Sobre el sueño Ahí está Thor esta vez con la barriga descubierta ¿Quién eres? Y Krauto vuelve a preguntar ¿Quién eres, coño? Dímelo, porque yo ese martillo pasar? Ojo la voz Tengo Traigo hidromiel. Y lo iba a decir Traigo hidromiel No seré muy buena compañía Seguro que tenemos muchas cosas de las que hablar. A ver, según las historias... Bueno. Bueno, bueno, bueno, a ver. A ver, que yo esto no me lo esperaba, la verdad. Y <ríe> Yo, es pequeñito. Recordad que Thor es hijo de una gigante también, ¿Vale? Ojo, dos cuervos, ¿eh? Odín, o sea, Odín, los dos cuervos de Odín, imagino Míralo Bonito lugar. Bonito martillo Bueno, está con el litro de miel de ahí la barriga, ¿no? Lleva años, dejado Y a lo mejor está hasta cansado de luchar, ¿eh? Creía que iba a romper la mesa. Y el hacha, ¿no? Mira, mira el, el cuervo, ¿eh? Con los ojos así un poco... Y yo qué tenso, ¿eh? Todavía no le agarra fuerte, no antes de echarlo, porque estás aquí, estoy siendo educado, verás, no sé cuál es de los dos cuervos. Una persona calmada y razonable. Bueno. ¿Lo eres? Una persona calmada y razonable. Se quiere llevar a Treus. La, la, la calma. Yo diría que el momento llama a la calma. <risa> sí. Odín, no me jodas. Bueno, el cuervo era Odín, ¿no? O sea, Odín transformado. Chico, abre. O sea que... Ostras, tú, esto no me lo esperaba para nada. Pero para nada, ¿eh? A ver, Odín quiere evitar la, la profecía, así que... Ahí está. Qué guay, tío. Uf. Ostras, qué guapo, ¿no? Por un momento quería que le iban... Antes de la llegada del invierno hubo ciertos malentendidos desafortunados. Pero ahora mm -hmm. ya sabemos todos con quién estamos tratando. Ahora, lo que les hiciste a sus chicos. Defensa propia. Los Aesir vivimos para morir. Y a decir verdad, eran bastante inútiles. Pero Baldur Tenía su valor Era mi mejor rastreador El más cercano ¿Cierto? Sí, había perdido el juicio Cierto Pero era útil Y ahora ya no está gracias a ti ¿Me sigues? Qué recuerdos de la saga griega Me cago en todo Quieren utilizar a Kratos Ya no tienes gracia ¿Qué quieres? Beber un poquito más, ¿no? ¿Qué hay de la paz? ¿Cómo le sienta la paz al estimado y retirado Dios no. de la guerra? ¿Dejamos de matarnos entre nosotros? ¿Y si te quedas en casa descansando sin buscar pelea conmigo y yo no la tendré contigo? Por supuesto, esto implica que ese... ese tiene que dejar de buscar a Tyr... Ojo, ojo. Sí. Sabemos lo que has estado. Kratos no lo sabía. Los métodos de tir han muerto. Él está muerto. ¿Lo entiendes? Y ya está, quedamos en paz. Mira, mejoraré mi oferta. Quédate con el prisionero que sé que rescataste. ¿Qué prisionero? Sé que estás aquí. Ah, mi vale, Mini, coño. Mierdecilla con exceso de labia. ¿Por qué deberíamos creerte? Cuando has respetado tus promesas. Ahí está, mi viejo camarada. Ha perdido peso. Si te crees <risa> que la nieve es blanca Miente ¿Qué clase de sabiduría es esa? <risa> es que la cabeza más inteligente no puede ver más allá. ¿Y que todos queremos lo mismo? Está bien. Te propongo un buen trato. Saltaré tu deuda con mi ex. Ojo. Te quitaré a Freya de encima. Mantén a tu chico a salvo. Qué guapo, tío. ¿Qué quieres? ¿Verdad? ¿Qué me dices? Va a decir que sí, pero... Atreus... O por lo que hemos aprendido... No. ¡Ojo! ¡Ojo! Es que es lo que pega de que le diga, en verdad. ¡Ostras! Claro, no quiere más trato con dioses. No tardes todo el día... Bueno, tendremos un enfrentamiento contra, pero Kratos eres gilipollas. Basta ya. Bueno. Yeah, eres digno, o no eres digno. Esperando esto, no eres de aquí, pero tenemos una tradición llamada pago en sangre. Me das una parte de ti a cambio de lo que le has quitado a mi familia. Ya ¿Cómo? ¿Cómo? Le da igual, claro. Es fuertísimo, Thor, gente. Sí, bueno, ya sabemos por qué el, ca el casco estaba en el suelo. ¿Dónde es esto ahora? No bueno, ha hecho un Hulk. Pero el hacha, el hacha. Que la estoy llamando y no me hace ni puto caso. El hacha. Bueno, bueno, es que el esquivar mmm, No funciona mucho Vale, bloqueado Le da igual, ¿eh? No le aturdimos una mierda No puedo esquivar, gente La pata esa me la como Y mira mi pata Quiero decir, mira mi pata No le hace nada ¿Vale? Quería ver la animación, gente Escupes en la <risa> memoria de mis hijos no sé cómo perdieron contra ti ¿Sí? Pues mira esto ¿Conoces mi pasado? ¿Lo del fantasma de Esparta? Sí ¿Dónde sabes de lo que soy capaz? ¡Enséñamelo! ¡Hostia! ¡Ojo, eh! Que el hacha está imbuida con... Con el tema de la serpiente, ¿eh? Tranquilo, vale, vale, bueno, pues tranquilo, nada. Ojo en la llamada. Vale, ese ataque lo deja luego vendido. También vuelo ahí, tío. Vale, bien esquivado ahí. Es que muchas veces espera el límite, claro. ¡Toma! Ojo, qué guapo el martillo, ¿eh? ¿Cómo lo utiliza para bloquear el ataque, por cierto? El rayo. Toma. Vaya al revés. Sí, sí, pero la barriga te voy a quitar toda la grasa, amigo. Liposucción. Hombre, si me da la espalda. Si no peleas, fucio. Estos hijos atacaron primero. Ya, pero le da igual que los hijos Ataquen primero, ¿sabes? Debería haber pillado la vida del otro sitio, tío Joder, colega Lo he bloqueado Vale, ahí, ahí mal Mal esquive, ¿eh? Vale, vamos Otra vez me lo he comido, soy idiota ¿Esto qué es? Toma Vale, buen esquive Buen esquive también, cuidado que vuelve el martillo Ah, no, lo tiene ahí Ah, que me ha lanzado un rayo ¿Tiene? Vale, lo esquivamos, lo esquivamos Ya está, vale, perfecto Hostia, qué gilipollas ¿sí? <risa> Convertirte en padre y pasar página la cosa no funciona. así Eres un destructor como yo. El destructor de mundos, chaval. Ese soy yo. ¿Qué ha pasado? ¿He muerto? Tío, el, el, el. Yo decido cuándo se acaba. ¿Cómo? No me iré hasta ver al verdadero tú. ¿Qué dices? O sea, tengo que activar la ira de Esparta, ¿de verdad? Sí. Esto ya es otra cosa. Te obligan, ¿eh? Hostia, qué guapo. Eso va a ser un muy buena ayuda, ¿eh? Para la máxima dificultad. Todo, eh, vale. Es que tengo que hacer esquives. Esquives cortos creo que tengo que hacer. Eso está muy guapo, ¿eh? No. No quería romperlo. Ah, muy bien. Poder me está reventando, ¿eh? Bien, buena. O sea, lo he podido bloquear. Lo podría haber bloqueado antes. Bueno, chaval, no te enfades tanto. Joder, es que me está humillando el colega. Bien Venga, pilla es Enorme ¿eh? Por Modi, su hijo, tío lo colocas el último ¿Qué mierda dices? <risa> Modi nos buscó por temor hacia ti Murió de las heridas que le infligiste Vaya, ahora eres el padre del año Y tienes razón Esto me suena ¿El árbol hidraceo? No ¿Qué coño es esto? Tus bueno, no Es una especie padre. de árbol de rayos Quiero ver al dios de la guerra. Uf, la hostia que me. Yo le pondré fin. Bueno, a ver. Es que. Este es el hombre que se enfrentó a Sigrun, la reina Valkiria. Es que lo sabe todo, tío. Ese golpe me lo como, tío Porque no es de rodear, es de echarse hacia atrás Y ese sí es de rodear Me cago en todo, está muy guapo, eh Está muy guapo el boss Ojo, eh Vale, bien esquivado. Bien esquivado, vamos. ¿Dónde está tu amor por la lucha? Es que estoy cansado ya. Estoy igual que Mimir. ¡Cállase, hombre! Ya veo por qué hasta esta versión de ti pudo con mis hijos. incluso. Versión más débil. Esta pobre versión de ti. Pero yo... No soy como mis hijos. Y tu hijo, el Padre Supremo, tiene planes para el. enfadate Kratos! Que Kratos está ya medio muerto, tío, en verdad. Ahí está. Ahí está el Dios de la Guerra. Pero es que el poder de Kratos. Te de Nos... Da saldada por la cara, tío. Sí, sí, está ya medio muerto, amigo. Kratos, somos sin... Los enanos, hijos de puta, apostando. Casa ahora. Odín está con oh, no. Voy a preparar una. <risa> como iba corriendo el eh, a ver, a ver, a ver aquí hay cosas que no me gustan, ¿vale? no sé, a lo mejor ha fallecido el actor, ¿vale? pero, ¿qué ha pasado con el actor de de nuestro querido eh... Brock? porque es Brock, ¿no? o es otro es Brock pues creo que es que lo veo un pelín más delgado y, y andando más rápido el nota no cojeaba este quién es han tenido hijos o algo hagas nuevos amigos. no no es Brock es Ese hmm. lo, lo sé sí pero esto qué es tío el rayo este esto es un bug, gente o es o es normal o es es que diría, vale, el árbol hidraciel se ha desfragmentado algo Pero es que es que es raro, ¿eh? Bueno, por ahí va andando el colega lento, ¿no? No sé, raro, ¿eh? Raro, pero bueno, ahora tenemos, tenemos prisa para ir a, a por nuestro hijo Vamos a dejarlo justo aquí, gente ¡Mira cómo corre! Pero si tú ya no estás cojo, amigo Pero bueno, ¿y este también lo han cambiado? ¿Qué pasa? A ver, cojones, que no te veo. A ver, la cara más o menos sigue siendo la misma y tal. Sigue siendo el pobre igual de feo. Tiene guantes, este no tiene guantes. Al menos uno con... Ah, no, sí, tiene guantes, ¿no? Bueno, es que hace frío. No, no, no, no tiene guante en una mano. En una mano no tiene guantes. Sí, pero lo, lo flipante... Lo flipante es que Odín venga. Bueno, Odín puede venir por su caballo, ¿no? El caballo este de ocho patas es Sleipnir o como se llame. ¿Vale? Eh, lo deberíamos dejar aquí, creo yo, ¿no? Vamos a dejarlo aquí, gente. Espero que os haya gustado. Eh, vamos a ver qué cojones pasa en el próximo capítulo con Odín. Eh, ha sido brutal. Hay cosas que no me están convenciendo del juego. Pero bueno, eh, por ejemplo... El cambio de voz de Brock no me gusta, tampoco me gusta mucho que a lo mejor vaya corriendo, esos detallitos, no sé, a lo mejor les ha faltado tiempo, que creo que es lo que le pasa al juego. Creo que hay algunas cosas que tienen que pulir y demás, eh, el combate contra Thor y como enemigo me ha molado muchísimo porque tiene ataques bastante variados, difíciles de... De, de predecir y demás no sé, me ha molado muchísimo ¿eh? me ha molado muchísimo, y estoy jugando en normal eh, y de momento Odin también me ha, me ha molado un montón, así que bueno nos iremos a la casa eh, en cuanto a la respuesta de Kratos con el no me ha sorprendido, pensaba que iba a decir, venga, sí, un trato, pero es verdad Kratos no quiere hacer ningún trato más con los dioses, porque siempre le han estado utilizando y ya ha aprendido, ¿no? Eh, y además, coño, el trato de las espadas de, de caos... Pues, obviamente, es el mayor. Eh, también, por otra parte... Pegaba que dijera que no. ¿Por qué? Porque el decir que no... Es lo que nos ha enseñado el juego hasta ahora, ¿no? Que sí, las cosas tienen sus consecuencias... Pero también es verdad que si sí, digamos Que algo que no, nos, que no nos está afectando ahora mismo... Nos puede intervenir luego... O nos puede afectar luego en el futuro... Lo dicho, según el juego entonces, Kratos debería decir que no, vamos a matar ahora mismo a, a, a Thor y a Odín para que luego en el futuro no nos molesten, ¿no? Porque se nos va a complicar, esa era mi, mi lógica, pero creía que Kratos iba a decir que sí, un, un, un tratito, ¿no? Un trato y tal, y tal, ¿vale? Aquí no están las cosas que estaba antes, pero bueno, normal, ¿no? Dentro que cabe lo dicho, lo dejamos aquí, espero que os haya gustado, eh, me ha molado mucho el, este principio la verdad, y es que de hecho no sé ni siquiera eh, dónde dejar la aventura, porque es como que todavía veo que no ha terminado el ¿sabes? no ha terminado todavía el, el viaje pero bueno, casi dos horas una hora cincuenta, he ido bastante lento eh, a lo mejor subo un poquito más el volumen del juego que a lo mejor está un poquito bajo ya veremos, en fin, lo dicho muchísimas gracias por verlo conmigo un saludo y hasta más ver. Adiós.